hasta el Torchi. saquen las carteras ya bájense los pantalones que nos vamos a basuriar no eres entre dañas y alientes a niños y bolseras también somos patos muy rojetes, y nadie nos va a detener Pues con la cuarenta y cinco que le va a huevo, a si acaso parpadea la de hueso, le vamos a volar, y abra ya las cajas fuertes, valores y bienes también, billetes al contado, cheques al y tarjetas de No hay que dejarla aquí Estas dos secretarias también El calculador y la máquina no Se les sirva Y no hay que seguir mi oferta Que la Y en la vida de ellos no Podemos tronar Ahora sí en ese niño con el león de sopa en la boca Pues si nos el... pues si no oye Javier de volada Que nos viene a bañar Así ya que este es un asalto chido Y saquen las caderas ya Y bájense los pantalones Que los vamos a basuriar Campeón. Campeón de programas y de ríder. con Oscar de premio a la insensatez, y Maestros la la esclerosis con su barrio mínimo. Si se vez. el fuego y el Y el cerebro se siente menos estreñido más. La jefa, gran costumbre, no pierde. Salte y mutarte, campeón. Campeón de milagros y días sorbosos. Y dos medallas de oro en dengue, miedo, si no corazón de acero, ojos de todo barbizado como un buen campeón Si alguna vez has estado al revés Sabrás que alguien y de